Hola, ¿de vas forma hacer una cerveza? Buena, niña. grabando? ¿Sí? Yo, su profesora de primaria, ¿no me Ahora Ah, hola, mucho ¿sí? ¿no la veía. Sí, ¿cierto? Y cuénteme, ¿qué hace usted por aquí? Ah, profesor, a arreglar un asunto de la casa de mis padres, y si me busca a a Aurelio, ¿sabe algo de ellos? ¿sabes? ¿Aurelio? No, hace mucho tiempo no sé nada de él. No sé si lo habrán matado. Desde que sucedieron todas esas cosas, no he vuelto a saber nada de ellos. Pero te voy a colaborar con alguien. Mucho sí. gusto haberme saludado. ¿sí? Gracias. Profe, ¿qué es eso? algo. No, mira, no, pero. Gracias, demasiado. Otro día, que tengo que, día. que salir. Gracias. Alejandra 36 cadáveres fragmentados rotos mutilados con evidentes huellas de tortura con fuego con aerosol con armas cortopunzantes fueron exhumados en octubre de 2002 de las pequeñas fosas individuales en las que fueron inhumados pero no sepultados con el propósito de desaparecerlos y de enseñarles a los nuevos miembros del frente surandaquíes a construir fácilmente las fosas para esconder con eficiencia los cuerpos que debían aprender a ocultar. Los cadáveres se volvieron a inhumar como NN en el cementerio de Belén de los Andaquíes, Caquetá. 35 de ellos se exhumaron nuevamente en 2011. Y uno de ellos, el cadáver 36, está perdido en el cementerio central de Florencia. Esto es Memoria 36, una historia que ocurrió en el Caquetá, pero que como ella hay un sinfín en nuestro país. Cada uno de estos relatos construyen nuestra memoria y nos demuestran que es necesario recordar para no repetir.